Habíamos ofertado la entrevista con Daniel Canela, su director del Instituto de Tránsito Terrestre de la República Dominicana, Intran, y él está aquí con nosotros. Eh, según Francis, eh, con una falla, pero bueno, ya eso lo discutiremos <risa> después de la entrevista a Canela. Claro. <risa> tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Claro que sí. Buen día, <risa> Amado. Claro, buenos días. ¿Cómo tú estás? Buen día, Yari. Yo aquí un miércoles, Canela. de me invitaron. Claro, no. Rechazo <risa> la invitación, no, pero además. Eh, senador Franklin hombre, Romero, usted o yo. Usted es un hombre que <risa> sabe. Claro, eh, además, ¿cómo? hoy es un miércoles eh, en alerta. Sí, sí, usted sabe hoy que tenemos el paso de una depresión. Tropical número 9 sí, que es, todavía sí, no tiene nombre. Sí se llama. Sí, ya, Fred, ah, bueno, otro grano, Fred. bueno, ya la actualización de la mañana no la habíamos visto <ríe> Exacto, porque veníamos en sí. carretera. Pero te enteras a en de mañana. Claro que sí. Mira, Canela, ¿qué es eso de fotomulta? Explícame eso y explícaselo en buen cristiano al público en general. Bien, mira, la fotomulta <ríe> es un elemento que está consagrado en la ley 63 17, mm -hmm. que establece que los medios electrónicos y también las informaciones recibidas que se puedan confirmar a través de denuncias, eh, llámese por video, fotografía de violaciones, algunos de los artículos de la ley, el Estado Dominicano, en este caso la DGCET, con los elementos legales correspondientes, puede aplicar una multa a través de una foto infracción, ya sea tomada por un equipo de los que se están instalando en diferentes puntos de la ciudad. Hace alrededor de dos años, en la cumbre, en la Miranda, perdón, mm. se instalaron unos equipos de fotomulta, no en esta gestión, sino en la gestión anterior, porque eso está establecido en la ley y como se está implementando de manera gradual la ley 63-17 en todo el territorio nacional, ahí hay diferentes puntos que se han instalado, esos equipos que cuando un vehículo, ya a través de un software inteligente, se detecta una alta velocidad o una violación, esas cámaras, que se combinan con la del 911, hacen un reconocimiento inmediato de la placa que lleva o la chapa que lleva colocado okay. el vehículo y entonces envía, vía correo o vía los contactos que tenga registrado ese usuario, el dueño de ese vehículo, esa multa y ya entonces el usuario te, se encargaría de hacer lo que corresponde, yeah. de batirla en un tribunal, apelarla okay. y por demás. Perfecto. Bueno, escúchame eh, eh, eso, eso. un momentito. Eso es como dice la gente, allá, Ey. la gente que viaja, dice allá te manda la multa a tu casa. Te la manda por correo. <risa> eh, entonces, sí. Canela, ¿esto va a ser posible a partir de cuándo? Porque, no, porque, se, me, porque me parece algo maravilloso no, y, y novedoso se, se, se está ¿no? haciendo. Eh, los o que sea, siguen ya. Los que siguen la página de la set han podido observar que en varias ocasiones, eh, en Santo Domingo principalmente, conductores que hacen una violación y son reportado a través de una red social, la institución hace una investigación, una labor de inteligencia, ubica al chofer con los datos que tiene registrado y luego publica la colocación de la multa. Esa es una parte. La otra parte son los equipos que se están combinando con las cámaras, principalmente en los semáforos, que son los que están haciendo ese tipo de, de verificación digital. Eso está instalándose en el país y ya prontamente se comenzará a aplicar en gran parte del territorio nacional. Eh, eh, con relación a, a, la, a una queja que es generalizada, de una gran cantidad de personas que cuando van a revisar, gente que ni siquiera tiene licencias que no ha manejado nunca, y cuando van a revisar eh, tienen hasta 40 multas por parte de DGC. Eh, ¿Tienen ustedes como entrar en un plan para... Eh, tratar de resolver esta situación que afecta a tantos dominicanos Yo escuché a Amado exponer maravillosamente algo de seguridad ciudadana y habló de cifras negras sí. también ahí hay cifras negras sí. la mayoría de personas sí. que le salen una multa por lo general dicen no, no es mía no me la pusieron Mira qué pasa eh, cuando yo me mudé a San Francisco de Macorís en principio eh, recuerdo yo por la calle Fran Grullón, una gente la no, dije Tienes que un ser más sincero, Canela, cuando Petra te mudó. Me trajo. <risa> claro. Saludos sí. para ella, un abrazo desde acá. Claro. Entonces, cuando si iba yo por la Fran Grullón, esquina eh. Bienvenido, en el año 2008, <risa> a mí me colocaron una multa por cinturón de seguridad. Eh, entonces, eh, yo renové mi licencia en el año 2012. Y en el año 2016, cuando yo fui a renovar, encontré la multa. Es decir, hay datos que no fueron procesados, que se colocaban en papel Exacto. y con la digitalización llegaron. Sí aceptamos que se han cometido errores, pero no la cantidad que han dicho muchas personas... Mira, pero 40 multas, hay gente Mira, que tiene 40 multas. Bueno, son y 30 y errores. ¿Tú Yo traje casa, aquí una... Tienen, -tú ¿tú tienen, tienen que haber er errores digitales, tú recuerdas una campaña que le pusieron 75 mil votos a una ese diputada. Hablando de ese tema, son errores digitales. Hablando de ese bueno. tema, está actualizado la DGC, a través de la, de la DGC se puede... De, perdón, del Intran... Es otra cosa. Sí, sí. Me, me, me confundí ahí. No hay problema. Del Intran. Yo sé en qué tú estás pensando. Sí. En algo que yo no traje. Es, es, al final tú, te sí. lo voy a tirar. Óyeme una cosa. El Intran, como institución reguladora, el ciudadano puede en, accesar a una página, <coughs> a un lugar del Intran, y encontrar las multas como se encuentran en... Procuraduría. En Procuraduría y en... Claro que sí. Y en DGC. Claro que sí. Entonces, hay un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo para poder accesar y el ciudadano eh, saber si, si tiene multa o no tiene? Mira, el Intran es una de las instituciones que goza de un gran sistema una de las instituciones más modernas, inclusive nosotros tenemos una aplicación que es la que usa la DGC, que se llama SIF, usa la DGC. SIF Intran, que es el sistema integrado de fiscalización. En ese sistema integrado de fiscalización, por ahí los agentes de la DGC digitan y pueden colocar la multa. Por favor a producción, si puede buscar eso en página. Ahora no, no, eso es una aplicación. Una aplicación. Sí, pero la tienen los agentes de la DGC. Ah ya. No sé Ajá. si ustedes han escuchado en los últimos días personas que han sido afectadas por el sistema que se está implementando en el país completo de verificación de, verificación de las placas de exhibición. Eh, muchos importadores, eh, no sé por qué, no se han registrado o no le ha salido el registro en la DGI y entonces hemos encontrado una cantidad de placas eh, de exhibición que no corresponden al vehículo, al vehículo y entonces eh, son retenidas, la orden que hay del director nacional, el, el general Guzmán Peralta, es que esos vehículos sean retenidos hasta que se haga el pago correspondiente a los impuestos y lleven su placa original. Entonces, con la aplicación del INTRAN se verifican todos esos vehículos que tienen placas, que tienen eh, esas placas de exhibición vencida. ¿Por qué ese plan se ha estado... Intensificando en el país completo por un tema de mi país seguro. Se supone que los vehículos no pueden andar en las vías públicas sin una identificación para saber de quién es o quién lo está conduciendo. Y si los vehículos los dejamos que anden con placas de exhibición que no son de ellos, o entonces lo no vamos a tener de Japón ahí, de Japón entonces. Pero la de Japón no la, que le ponen en placa Pero de Japón. eso no existe, es decir, pero la de exhibición sí son verificadas y hemos encontrado muchos casos, casos de onda cereb que la placa de exhibición es de un BMW vencida de hace mucho tiempo y entonces estamos haciéndole un llamado a la población principalmente aprovechando el tema de que cuando adquieran un vehículo verifiquen que esa placa de exhibición sea impresa a través de la página de la DGC, y eso es fácil de, perdón de la DGI y eso es fácil cuando usted le entregan su sí, placa de exhibición le dan una cantidad de placas también usted inmediatamente entra a la DGI y con el número de la placa de exhibición verdad se supone que ya debe estar registrada a su nombre. Es decir, no puede estar registrada a nombre de otra persona porque es una ilegalidad. Y o sea, los a, ciudadanos, nombre ¿A nombre del comprador? No, no, no, señor. No, no, señor. La placa de exhibición se emite a nombre del comprador, pero por el dealer importador. Es lo decir, autoriza, el que dealer da... entra a la DGI con un código que y tiene. Y lo registra. Uh -huh. Registra el chasis del vehículo y le sale la placa de exhibición. Okay. Entonces usted tiene... Una placa de exhibición que se plastifica con una fecha de vencimiento sí. y también tiene un ticket impreso que te lo tienen que dar con un código QR que la DGC, con ese código QR que verifica es y ve la veracidad de esa placa de exhibición. Oh, okay. Muchos casos, a mí me han llamado muchas personas eh, que la DGC me detuvo el vehículo y que yo ando con mi placa de exhibición. Y cuando el coronel Jiménez, que está haciendo un gran trabajo en este municipio de San Francisco de Macorís, nos llama y es? verificamos, sí, es el, el director DGC. regional de la DGC. DGC. Entonces, cuando nos llama, que verificamos con la aplicación del Intran, efectivamente, resulta que la placa no pertenece a ese vehículo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el mira, caso de mira, un doctor aquí... Tú sabes que a propósito de, sí. de eso que tú dices, Canela, con el perdón tuyo... Eh, vi al director eh, regional a, a, sí, parado en una esquina dirigiendo el mismo, Entonces, claro que sí. Es un tipo que anda en la calle. No, no y además, eh, quiero quiero llamar a una reflexión: las la personas, muchos, eh, como uno es una figura de aquí de esta sociedad, y muchas personas tienen nuestro número y tratamos de coger la mayor cantidad de números de teléfono, aunque nos estamos exponiendo al peligro, porque ahora hay un, unas mafias que se están haciendo que sí. te llaman. Sí, de un sí. número desconocido, sí. pero uno como es una figura pública y parte sí. de esta sociedad trata de coger los números de teléfono, llaman y a veces como tipo denuncia, decir que la DGC está realizando operativos, bueno, pero que son eh, medidas a nivel nacional que se deben de ejecutar tanto los sí. operativos para aquellos que violan la ley como los sí. operativos para la agilización del tránsito. Prevención ¿Y prevención? Exactamente. Eh, con, con relación a eso que usted planteaba, Canela, de, eh, hace unos días escuchamos aquí una situación que se dio creo que con un médico y que supuestamente hubo algunas llamadas de, de, de altos dirigentes del de partido, algunos funcionarios, porque entendían que era un exceso retenerle el vehículo a, a ese doctor por el hecho de la... De el exceso es violar la ley. Eh, super, hacer cumplir eh, la ley de manera correcta los excesos, porque ¿qué establece la ley? La ley dice que si usted anda en un vehículo que no tiene un registro correspondiente, Correcto. ese vehículo no puede, no puede circular en las vías públicas. Por consiguiente, los agentes de la DGC, los que retienen el vehículo hasta que usted vaya y completa la documentación requerida. Entonces, Canela, si un si un dealer emite una, una placa de exhibición, que no corresponde ni al vehículo ni no, al. Ni no, a, no, es una emisión, es una copia. Eso es una fotocopia platificada. Ah, entonces, eh, entonces. Eh, eso pues, se la dan al eh, vehículo eh, ¿qué, que vaya ¿Qué a salir? sanción hay para ese dile que hace bueno, que lleva a cabo este esa sanción En este momento la sanción no la debe de emitir la DGC, ni la debe de emitir el Intran, el órgano encargado de hacer que todos los que hacen eh, trámites comerciales y de una manera u otra pagan sus impuestos es. Eh, la Dirección General de Impuestos Internos. Claro. Eh, ¿Quién debe de perseguir, como dice la ley, a aquellos que hacen una, evas una evasión fiscal? ¿Mieron? Porque eso sería una evasión fiscal, aunque no total, porque tarde o temprano el dealer va a tener que pagar los impuestos de, de, de, de importación veces, y, y emisión de la primera veces placa es araganería y rapidez araganería pero también es que para usted poder emitir la placa de exhibición usted tiene que estar registrado en la DGI en, y también en la DGA entonces es posible que no hayan agotado el proceso correspondiente y se pongan a vender vehículos oh, sí. antes de y Correcto. entonces eso es lo que hacen una cosa es decir, aconsejarle eh, a la gente, escúcheme pues, en Francia, aconsejarle a la gente que cuando, el mensaje correcto, que cuando vaya a comprar un vehículo est esté pendiente de que, de, lo, de, de que lo que le van a entregar realmente sea lo correcto claro, y no una copia de una cl placa. Claro, de, que de un sí, claro que sí, claro que sí. Buen detalle, si yo no lo sabía. Una pregunta. En principio, no voy a entrar en, en materia de una preguntita para poner en contexto lo que fue la ansiada ley de tránsito que sustituyó la 41. Y la 241, la 241 y que dispuso una cantidad de reglamentos. 22. Y siempre me preocupa, como 29, 22, 22. Es lo que tiene ahora, pero Ve, No, no, son no, 22 ley, reglamentos, 22 establece la ley. Establece. Son 22. Sí. Bueno. Que que ahí ver. quiero saber si de, eh, estaban esos reglamentos a cargo de del INTRAN y si tiene ya completada la ley esos reglamentos no, mire hay una cantidad de reglamentos que se han aprobado el INTRAN se encarga de redactar el reglamento lo presenta al consejo del INTRAN que es presidido por el ministro de obras públicas sí. y compuesto por el ministro de interior y policía, el director de la DGC y otros más y esos reglamentos son puestos a, a la verificación, es decir, eh, ahora mismo no recuerdo el término. Entonces, son colocados en el portal para que las personas hagan la sugerencia. Una vista eh, pública. Vista vida, pública no, una vista pública, correctamente. ¿sí? Entonces, hay plazos. Eh, cuando se aprobó el primer estado de excepción en el país, se los plazos, ¿verdad? Y los juristas que están aquí, sí. que me corrijan, se, se, eliminaron, suspendieron. se suspendieron los plazos. Entonces, esos reglamentos todavía están en verificación porque al suspenderse los plazos no se ha podido completar. Ya están aprobados por el Consejo del Intran, pero que no en, ha, no que en ha completado. En octubre del año pasado se, se reinició el día 3, tres, tres días después, cada plazo. Exacto. Entonces, no no se ha podido todavía terminar con los procesos de algunos de esos reglamentos porque luego que concluyen ahí vuelven al Consejo del Intran y después que el Consejo le da su aprobación final, ¿verdad? Entonces se, se, se remiten, no, se remiten al Poder Ejecutivo para eh, su publicación mediante un decreto. La OITT... ¿Qué TT existe? Lo que tenía tanta T te ya no existe. Exacto. Ahora todas esas instituciones fueron fusionadas con el INTRAN. Pero están los funcionarios que ocupaban esa... No, eh, mira, la OTT tenía a cargo la emisión de la licencia de conducir. Sí. Dentro del INTRAN, el INTRAN es un instituto. Sí. Hay direcciones generales y hay institutos. Quien dirige el INTRAN es un director ejecutivo y los que dirigen las direcciones generales son directores generales. Uh -huh. Entonces, el Intran, dentro de su estructura orgánica, tiene siete direcciones generales, las cuales están la Dirección de tránsito, eh, tránsito y Vialidad, la Dirección de Transporte de Pasajeros, Dirección de Transporte de Carga, Dirección de Seguridad, Dirección de Movilidad Sostenible y otras direcciones más que tiene el Intran. Uh -huh. Cada una de esas direcciones tiene un director general general, eh, por ejemplo, lo que era la OTT ahora es la Dirección General de Licencias de Conducir, la cual tiene un director general, el licenciado Augusto Pérez Sánchez, y en el país donde hay oficinas de licencias, como es el caso de San Francisco de Macorís, hay una persona encargada de la oficina de licencias. Canela, varias preguntas que hacen los amigos televidentes a través de lo, del WhatsApp. Sí, nosotros y, ponemos siempre las redes calientes cuando venimos sí, acá. Sí, mira, eh, hablan de los vehículos rentados eh, y los vehículos de compañía, que hablan ellos de que si no es la compañía que comete la, la falta al momento de la, de la multa. Bueno, los vehículos rentados verdad, es otra condición porque se supone que un vehículo que ya está destinado para dar un, un servicio comercial no debe de andar con placa de exhibición, no. debe de ya ser un a vehículo. No, pero no, no puede pero ser. Se refiere a la fotomulta. Bueno, la fotomulta se le va a colocar Lili. a la placa. Entonces se va a identificar, sí. entonces se hace una labor de investigación, dije ahorita. Y entonces en esa labor de investigación, el propietario cuando es contactado porque la multa no es definitiva, el propietario cuando es contactado entonces debe de decir quién andaba en el vehículo ese día. Imagino que debe haber un contrato de alquiler. Exactamente, de renta, un contrato que, de alquiler. Que... Quien, viola, quien viola la ley es que debe de ser sancionado, claro. no el dueño del propietario, aunque Él es un siempre hay una responsabilidad civil un por sí. cada vehículo que usted tiene. Y por eso hemos estado haciendo nosotros y queríamos o queremos hablar de eso sobre el, el recurso. Material. Sí, eh, sí. El uso del sí, pero, vehículo inanimado, pero es inanimado. Pero, pero, hay un no, tema que, pero, pero hay un tema que no podemos... Es a la responsabilidad del la compañía... No, y la sanción, la sanción, con el perdón Canela, eh, pero la sanción... Eh, que se aplica por la violación a la ley de tránsito es una sanción penal y eso es personal. Ya eso es, es ahora personal. cuando vamos a la responsabilidad civil entonces hay comitente, hay prepose. Sí, sí, claro. Sí, y yo aprendiendo con ustedes, ustedes son los juristas. Eh, otra pre, otra persona pregunta aquí que cuándo se van a implementar eh, implementar en el país las placas por provincias como en Estados Unidos que hay placas por estado. Bueno, esa parte no te la puedo contestar porque no está dentro de los planes exactamente sí se habla, ahora. No está en la ley. Se ha hablado, pero no está en la ley. Pero hay una Lo cosa que sí que... se va a implementar ahora aquí es el registro de motocicletas. Ok, pero hay, hay otra Francia. cosa que va en junio. ¿Qué No, pasó ahí? no, en San Francisco de Macorís el día 18 se va de a lanzar mes. de este mes se va a lanzar 18. mi país seguro el 18, okay. y nosotros como Intran, que tenemos la responsabilidad del registro de motocicletas para reducir la criminalidad que se produce en, en ese tipo de vehículos, estaremos instalando una unidad móvil en, lo, en el parqueo de la, del edificio de obras públicas ahí en la Fran Grullón, y ahí se estará registrando toda la motocicleta y también se estará realizando la emisión de las licencias de conducir para motocicleta. Muy bien. Mira, dicho la sea ley de ley paso, de placa, a propósito de placa, Canela, ¿Qué, la requisito plantea, se, ¿qué requisito oye, tendrá la, la ley? La ley plantea, espérate Francis, ah. si la ley plantea placa para cada tipo de vehículo, camiones, taxis, carro... Eh, ese, ese programa y tiene de, una nomenclatura exacto eso eh, se por ejemplo las camionetas son L exacto los, los automóviles inicia con la letra A La chispeta con la letra G y así sucesivamente para campeoncitos vehículos oficiales claro vehículos eh, transporte todo. transporte hay una, turístico hay un, temita, y, hay un temita ahí que el Intran ocupa toda la, la geografía pero siempre yo coloco al ayuntamiento como gobierno y territorio ¿Lo la local ley? Y es la ley El Intran en esos temas de, de asignación, de, de descripción de, de, de, de, de taxi y de, demás Tiene que estar el ayuntamiento, ¿no? He escuchado eh, Sí, la ley establece, inclusive cuando nosotros como Intran emitimos cualquier estudio, en el caso de San Francisco de Macorís, que ya está completado un estudio, estamos esperando de la guarana que complementa el de San Francisco, lo que hacemos es que le mandamos esos estudios como sugerencia eh, a los ayuntamientos para que las obras a corto plazo y de poca inversión las ejecuten los ayuntamientos y también las de, Se lo enviamos al Ministerio de Obras Públicas para que los, las obras de envergadura Como es el caso de San Francisco de Macorís que hacen falta ampliación de avenida Construcción de nuevas vías de acceso desde eh, las autopistas, Presidente Antonio Guzmán Fernández Hacia el centro de la ¿Pero ciudad ¿Pero quién lo determina el INTRAN? Lo determina el INTRAN, es el instituto que tiene que ver con todo lo que se llama tránsito y transporte. Cuando yes. nos referimos al tránsito, nos referimos a todo lo que se mueve en las vías públicas. Finalmente, el transporte, el transporte público integrado en todas sus modalidades. Finalmente, Canela, ¿va a haber un acto formal el 18 acá en San Francisco para esa, dar inicio a ese programa? Eso está a cargo del Ministerio de Interior y Policía. Okay, perfecto. Eh, los detalles más adelante sí. lo estará dando bueno la señora gobernadora. La señora gobernadora, pero sí nosotros como Intran, el 18 está Estaremos ya eh, dejando iniciado lo que es el programa y el plan de registro de motocicletas y lo anunció el presidente Magnífico. inclusive en su alocución, en la celebración o la evaluación de los dos meses que lleva el plan Mi País Seguro, el plan piloto en Cristo Rey. Bien, perfecto. Señora Daniel Canela, su director del Instituto de Tránsito Terrestre de la República Dominicana en TRAN. Así es que hemos conversado con él sobre varios temas y nos quedaron muchos. Yo pienso que como el 18 hay una actividad importante en San Francisco que va a estar el Intram, por lo menos el 17 tener a Canela, que es martes, eh, tener a Canela por acá, si hay posibilidad, porque eso sería una forma de completar esta entrevista que no nos alcanzó. Claro, así es así que bien. gracias Canela por estar con nosotros.